Muy buena gente, ¿cómo están? Hoy día estamos en un nuevo video Donde hoy les voy a comentar un poco del video más reciente que salió Y primero que nada, para resumírselo rápido Aparece este señor que se llama Wolf Que básicamente es el diseñador de combate del juego Hablo un poco del combate básico Van a ver combos con los personajes Y van a estar las parries Que para los que no sepan, las parries Es básicamente cuando, cuando te cubres en un momento concreto Y aturdes al enemigo Comenta y define un poco lo que es la experiencia de combate como una experiencia casual, pero detallada, profunda. Básicamente, los jugadores casuales van a poder jugar al juego de forma normal. Y si eres un viciado con el juego, pues habrá un montón de combos y un montón de estrategias de combate dentro del juego. También habla cómo en el futuro habrán optimizaciones en lo que es el combate y en general. Como se sabe, ahorita el juego está en una fase muy, muy temprana de desarrollo y claramente le faltan muchísimas mejoras también comentan que arreglaron algo que básicamente que cuando estabas combatiendo la cámara se movía mucho y había como un shake muy fuerte entonces como que lo arreglaron básicamente ya se optimizó y también algo que comentaron en este video es que van a ver unos combos cuando tiras al enemigo al aire le vas a poder hacer combos no simplemente daño y ya está le vas a poder hacer combos, se eh? los están mostrando acá y la verdad se ve muy muy muy espectacular o sea el combate de este juego me flipa mucho y ya está pero bueno, gente eso sería un resumen rápido de, de esta actualización de combate del juego Ya saben que cualquier noticia nueva que salga la verán aquí en el canal Así que recuerden suscribirse y darle al me gusta Y a la campana Para que no se pierdan ningún video Y ya estaría, muchas gracias por ver Y yo soy Citra y nos vemos